¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, como ya pueden ver en el nombre del video <ríe> Ese video es para llorar, ¿no? Voy a intentar ser el más... No sé si breve posible, pero nada... Me gustaría descargar lo que siento y la verdad no está todo bien Y... Tardé mucho para, para poder hacer ese video y nada me robaron así que igual de una forma o de otra les pido perdón por la calidad tanto de audio tanto de, de la grabación estoy con un celular que es el más viejo que tenía porque lo, el otro que tengo que es ese que tenía antes del que me robaron eh, no me anda bien el micrófono así que tampoco lo puedo grabar con él entonces, nada, tengo por suerte el otro celular que es una calidad un poco más baja Y nada, anoté acá más o menos lo que puedo decir eh, bueno, eh, ¿cómo le puedo decir? Mm, hoy, hoy es primero de octubre Estoy grabando ahora casi de octubre, ca casi 2 de octubre porque es una 23 y 48 eh, no sé exactamente cuándo va a salir ese video pero nada eh, quería contar que hoy nada estuve con, con mi amiga y sus amigos la pasamos re bien pero hace un par de días que no me siento bien estuve enfermo los últimos días y lo que me hace Sentir en esos, en esos momentos que no me siento bien, que me siento enfermo y todo eh, Es que, o sea, veo que realmente no estoy bien Hay mucha forma de decir eh, No me siento bien No siento que estoy haciendo lo que, lo que me gusta Que todo lo que tenía planeado para ese año fue por abajo y tampoco o sea el enfoque de todo lo que tenía y de lo que quería hacer no lo tengo más y me cuesta mucho me cuesta mucho seguir y, y volver con eso pasa que eh, para ese año yo tenía un montón de proyectos quien me conoce sabe y bueno <ríe> te pido perdón pero ese video va a ser de llanto y es de una forma u otra poner intentar poner para afuera lo que siento y capaz después de eso sentirme un poco mejor eh... nada, he tenido muchos proyectos Simplemente Nada, eh, yo había prometido Que haría mis cosas y no me enfocaría en conocer a nadie Pero... O sea, creo que todo ser humano Quiere conocer a alguien y... Estar bien, no sentirse solo Ustedes saben que yo soy de otro país Vivo en Argentina hace mucho tiempo Y nada, o sea, tengo pocos amigos, no tengo familia No tengo con quien compartir Muchas cosas de mi vida Aparte de, de internet, digo así personalmente Así que... No sé, en los últimos años después de pandemia y todo eso Me sentí realmente mucho más solo no era 100% aceptado en el país de que nací eh, las amistades que tengo ahí la verdad soy muy sincero que conozco mucha gente pero amistad, amistad de verdad son muy pocos y la mayoría de, de la gente que dice ser amigo también yo no yo no veo en, en eso de amistad totalmente porque yo soy yo soy una persona muy difícil de de comprender de, de, o sea yo soy muy complicado y capaz por eso me cuesta muchas cosas y me cuesta hacer amistades verdaderas y personas que estén conmigo para siempre, o sea por mucho tiempo que me aguante porque sí reconozco que soy una persona un poco insoportable pero es mi genio, es como soy y tampoco tengo que estar cambiando, sé que es bueno pero no sé eh, nada. Lo, lo que quería era conocer a alguien y poder compartir Cosas, mis cosas ni momentos, eh, tener eh, un momento de felicidad y nada, ese año empezó que conocí a alguien y nada dije ¿será que realmente debería conocer a esa persona? Debería seguir y me di la prueba de, de intentar y dije, va a ser la última vez que lo voy a hacer porque ya estoy cansado de todas las veces que intenté con una mierda y dije, para qué intentar y sufrir por, o sea, porque sé que al fin y al cabo no iba a ser tan, eh, entendido de la forma que me gustaría que me entendieran y iba a pasar eso que pasó o sea, pero di la prueba de intentar conocer a alguien, intentar hacer con que sea real y conocí a una persona en febrero antes de... digamos que un poquito antes de ir al programa de Martín que capaz mucha gente que me conoce ahora que me sigue acá eh, me conocí desde ahí, conocí a esa persona antes, después pasó lo del programa, tardó bastante para que salga el programa y nada, desde entonces estaba conociendo solamente a una persona. Yo vivía por por el, por el abasto 11 y me cambié con mi amiga al barrio Saavedra, que soy muy feliz donde estoy porque es uno de los barrios uno de los mejores de la ciudad y estar alejado de todo y nada me gusta esa zona cerca de Belgrano donde siempre me gustó y nada empecé a conocer a esa persona y mi ex en el caso sí no estoy con esa persona más hace como dos meses cortamos de la peor forma y nada fue difícil en el comienzo porque también es una persona jodida que le pasaron cosas en la vida pero en el sentido de que esa persona no sabe soltar lo que le pasó en el pasado y tiene muchos problemas internos también y yo mismo con mis problemas intenté entender a esa persona pero esa persona me parece que Nunca intentó entender a mí solamente me usó. Hoy en día puedo decir así. Me usó porque yo vi todo de mí por esa persona. Tanto que la puse dentro de mi casa. Estuvimos por un buen tiempo viviendo juntos. Me siguen en las redes. Pudieron ver fotos y todo eso. Esas cosas lindas. un momento pero fueron momento de mentira. Fueron momentos de mentira que me pasó y, y nada, yo di todo de mí, tiempo plata, eh, sanidad mental, porque la verdad pasaba momentos horribles con esa persona. Era eh, una persona muy manipuladora en el, en el sentido de palabras, de cosas que hacía eh, por una cosita de nada era un motivo para pelear y... nada, yo estaba ciego y con esa persona nada, y... o sea, decía no, o sea, está todo bien, va a cambiar porque decía que me quería pero nada, a lo que quiero llegar es que empecé a estar con esa persona y me gustaba mucho y di todo de mí, y al fin, después de cinco meses que estábamos conociendo, saliendo todo, me borró, veo, <ríe> no sé cómo decir eso, simplemente me borró de su vida, eh, como si no fuéramos nada, como si yo no fuera nada, como si ese tiempo que pasamos juntos, eh, Nunca hubiera existido, yo digo así a todas las personas que me conocen. Yo. O sea, lo decía así. Y. No sé, siento que sí estoy superado, pero a veces. me da un poco de bronca. Intentar Intentar, per, intentar pensar en, en todo que hice y que Como la persona para A nosotros Que damos todo Que damos todo sinceramente De todo amor y cariño Y, y nada eh, sé que no soy culpable de nada y que la mala, peso, la mala persona es él. Pero... Nada, quería poner eso afuera. Y, y la verdad decir que... Ahora me cuesta mucho poder creer en las personas y... ya me costaba mucho porque no fue la primera vez que que tuve otra desilusión con una persona pero... nada me siento mal o sea... me siento como de basura que o sea, de algo que tenías y en un momento, o sea, no, no querés más y simplemente tirás, me sentí así y, y me dolió mucho, me duele mucho todavía porque encima fue eh, antes de mi cumple y es, es un momento del año que me cuesta bastante que Siempre me costó Y es algo muy... Es una fecha muy importante Entre comillas O sea Para todas las personas es importante porque es Cuando nacemos y todo eso Y... Había planeado muchas cosas para ese día Para estar con esta persona Íbamos de viaje Yo iba a pagar todo va yo había visto y le había dicho y que quería y nada no sé sé que no debo estar llorando por nadie y no sé eh, mismo o sea diciendo a ustedes que ya me siento más superado que está todo bien pero a veces me da esas cosas en el pecho. Sí, porque a mí me pasó eso. Sé que no soy la única persona que sufre por amor. Y el problema exactamente no es ese ahora. Pero no sé, quería hablarlo de una forma u otra. Ponerlo afuera, eso para poner un cierre y dejar ir ese momento de mi vida pero fue una persona muy hija de puta así siendo porque sabía que realmente la quería que lo quería mucho y simplemente me tiró a la basura como, como si nada estaba acá en mi casa dormía a lado mío comíamos juntos todos los días le compartía todo, eh, contrastaba de todo, o sea, le daba todos sus gustos y es una persona enferma. La verdad no sé por cómo me enamoré de una basura de persona y Ahora estoy acá llorando, o sea, no estoy llorando por él, pero estoy llorando por la situación de mierda que pasé y por ese momento que estoy teniendo ahora que me siento muy solo, siento que la carga de todo lo que me pasó me hizo hacer con que desistiera de muchas cosas, de las clases de actuación que estaba haciendo. O sea, cuando cortamos, yo fui con mi amiga a llevar sus cosas porque hacía como una semana la forma que cortamos fue la más imbécil posible por su parte, obvio. Yo no tengo la culpa. Eh, eso fue lo que me hizo sentir una basura. La peor de, de las personas, o sea... Porque simplemente me dejó de hablar se me tiró a la basura en ese sentido quiero decir habíamos quedado de hacer algo un día a la noche anterior nos peleamos yo fui a su casa encima o sea vive re lejos de mi casa fui hasta su casa a buscarlo porque teníamos algo para hacer y nada no me atendió su papá me atendió y nada le dije avisale que vine y después nada fui a hacer lo que teníamos que hacer nunca me contestó en la semana fui tampoco me atendió hablé con su mamá y su hermana nunca se resolvió nada una semana después fui y para llevar sus cosas e intentar hablar por última vez y nada no me quiso resp o sea no me quiso atender fue muy cobarde y, O sea me vio y volvió a entrar a la casa Una... Una reacción realmente muy cobarde Y mandó a su papá para ir a buscar las cosas y, nada. y ahí, en ese momento sí, después de casi una semana de poder hablar con él Empezamos a hablar con, por whatsapp Peleamos todo Me dijo un montón de mierda Como siempre me hablaba cuando se... Estaba enojada de todo eso Y nada, de ahí cortamos Y nada, decía que estaba mal, eso que el otro Pero su historia, subía eso que el otro y estaba mal Y... cortamos así? ¿Y? Hoy ya me siento mejor, pero necesitaba cortar eso afuera. Porque para mí fue muy fuerte y, y, y, y sufrí hasta no, Hay momentos que sí, todavía me siento bien Y ese es un momento el que me estoy sintiendo La persona peor Dios que no tiene el caso, pero cosas peores podía suceder y hasta enfermedades podía agarrar yo por culpa de él. Y nada. Eso. Y nada, agradezco a a quien pudo escuchar mi historia y ver todo eso que pasé y la verdad que que me siento muy mal y todavía me siento una basura por eso que pasó porque realmente creo que él nunca me quiso, de verdad porque si quieres a alguien no haces eso con la persona y encima sabiendo que o sea, no tengo a nadie pocos amigos, no tengo familia, entonces para mí fue, fue muy fuerte y muy difícil. Los días solo quien me conoce sabe realmente lo que pasó y ahora puedo estar compartiendo me siento un poco mejor para poder hablar y eso, gracias para vos que pudiste ver y espero que a partir de ahora pudiendo soltar eso. Subir contenidos nuevos, nada, muchas cosas tengo que quiero hacer. Gracias por verlo.